Cosas preciso para ser feliz: cerveza gelada, mujer pelada y una buena invernada. Cultura popular de Brasil. Traducción: tres cosas que necesito para ser feliz: cerveza freda, dona Noa y un buen curral.